Fue el mejor pintor consagrado Pero le llegó su día y Dios le pidió la vida Todo lo que pintaba lo hacía Lo hacía con alma y sin heridas Pintó a su tierra a la que quería También a su dama por la que moría y la pintó vestida y desnuda y la consagró de por vida ahora el museo es su testigo sus lienzos cuelgan en muros bellos de ese museo bello y apasionado en Madrid, Jamón del Prado Escuchaba sus ideas y pintaba con el alma Reproducía en colores lo que veía Impresionaba el arte que había Pintó la muerte que hizo vida Se nos fue el gran pintor, el museo posee sus pinturas, allí disfrutamos arte que hoy es joya, le canto a ese gran pintor llamado Goya, escuchaba sus ideas